Hola gente de Youtube como están? Soy yo soy Ultimate estamos aquí en un nuevo video de reacción para el canal Y esta vez vamos a hacer una video de reacción rápida Vamos a como yo el título vamos a reaccionar a los TV Spot casi bueno trae 4 los TV Spot de Dragon Ball Super Super Heroes Que bueno creo que salió el domingo así que hoy es martes así que vamos a reaccionar a esta rápido Ahí contiene eh, más información de la, de la película ¿no? Y vemos que Ok hay dos tal el tercer tiempo por el otro Y ok, vamos a reaccionar primero a este y después al siguiente, así que vamos a presionar a este y a ver qué onda, y tal Aquí tengo mucha hacia de esta película ahí ¡Super ¡Super Sí, sí, este eh. el tron ya ya que se llama el fascino el 11 de mayo no es junio, junio sí. a ver si Ok. es una buena imagen de que pues, ya había antes, ¿no? El segundo trailer, ¿no? Vale, esta sí. Pan. No es que ojalá acá tendrá más protagonismo, ¿no? Así, ¿no? ¿Cómo lo van a ¿no? Ah, y esos androides no, no creo que sean los villanos, no parece a mí será mal entendido por pues será bueno, me parece Es que un actor no como superhéroes, ¿no? Y aparecerá un nuevo villano que no se ha revelado Eso dice, no sé Pero bueno Ok, recibimos eh, al, al otro T-SPOT, así que bueno Y acá este que tiene escenas nuevas, dice Así que bueno, veamos este y ya El Cachero con el antiguo ese, es genial. Ahí está, hay imagen. Ah, se ve bien salpado. Pues. Okay. Ah, bro, Ah, está. Ah, okay, pues. ah, sí. ah eh, Freezer. ¡Todo ah, oh, ok. Ok, esta base fue más interesante que el otro. Supa okay. Hiro. Mmm, no, ok, acá hago a los protagonistas, ¿no? El gama 1, Gama 2, Q V Eta, Pico lo bojar. Okay. Ok, ahí. ahí vemos a mejor imagen a, a Broly, ¿no? Con la otra, primera vez no sé, creo que se vio así un pedacito, ¿no? <ríe> a ver... ¿Qué lindo, qué? Vale, no quería que ya vamos a acá, que ya vamos a ver. A ver, Ah, Bueno, vamos a esto. <ríe> ok, está interesante la trama, ¿eh? No, no me molesta el diseño de Ulma, para nada. Se ve, se ve bien. No sé... Era más fácil que el Chidai en, en la Omo super dolly, ¿no? no sé. Aquí. Ok. Bueno, ahí estaba el Android 18. Pero aquí va a pasar Ok. Ahí está. Esta está el Android 18 que me gusta como se ve. Me gusta su nuevo corte, ¿no? Ya, está bien. ¿Qué de? ¿Qué? Ok, está. Freezer. Bueno, al sí aparece, ya estoy leyendo el manga, no está apareciendo en ni ningún momento. <risa> no sé, por lo menos... Hay un, no sé si sea villano, no creo. Creo que solo a... Nunca menos, creo, pero seguramente estará por ahí. vemos a ver qué hace, no tengo ni idea que, que se trata de la trama, pero bueno. Eh, no, estoy hablando del, del, del, de la historia, no de la película. Si, sí. ese es ve raro el beast, no sé. Ahí no me convence mucho el CGI. Pero ya está. Se sí. ve es raro, no sé, me parece. No sé, pero. Ok, acá hay un ¿no? No okay, sé, no sé, mal. Ah, estoy épico el Gohan, todo místico. Ok, así me dio más ganas de ver la, la película. ¿no? <ríe> así que ok. <ríe> ah, eh. Ok, está muy interesante la trama. Eh, ok, gente, creo que no tengo nada más que decir, ¿no? ya usted lo ve no se ve bastante bien eh. Eh, no Ok no me esperaba esto eh, capaz iba a ver como andamos super pero, pero ¿eh? y justo la semana pasada creo que había compartido un meme que estaba por ahí <ríe> y ahora vemos esto ¿eh? es casualidad la vida y Ok okay se ve bastante interesante con Saga. El... El 11 de junio a que de qué se tratará esta película. No, ver, también me da mucha ganas de ver a Broly y Freezer, a ver qué se trata de esto, ¿no? Y ok Your phone's in your left hand again. como era de esperarse los fanars. <ríe> no sé si de esperar. Si quieren váyanse, pero yo voy a quedarme un rato acá. Porque okay, lo que uh, los que dibujan esto. Eh. Solo fue un fragmento de un millisecondo y ya hacen todo. Uh, ok. Ah, yo ya sé que queda bien, usted vaya, ya sé si que... Eh... <risa> ah, ok, no, mañoso. luego eh, en cosplay. Es lo mismo el otro, bueno. Afortunado, guetta, y... Eh. <risa> entonces que velocidad. no voy a hacer más chiste es eso ok esto se ve bien ok no está nada mal eh, bueno salimos este está normal que se ve bien ay los memes No toque a mi bulma. <ríe> y no, literal te hace mierda con el bet Veo <ríe> cubo que hace a <ríe> Che, algo sirvió en la ceja de dragón, parece más joven, eh. Se nota los resultados. <ríe> Che, ¿viste el nuevo trailer de Dragon Ball? Freezer, sí, está ahí todo eso ¡Milja, mía! ¡Ulala! qué viste? Lo siento, gente, soy hombre, no. no sé Me gusta lo que estoy viendo, no sé Soy un monje. No soy un monje. ¿Cuánta han hecho, eh? Ay, poco me olvido, eh. este no es de Dragon Ball pero igual eh, está, está, está rica va eh, no sé si más pues, algo a ver no este no creo que ya no hay más va ok este, este. <ríe> ok Se ve bien... Eh. las mujeres que de la película ¿no? le vemos súper subergido que llamó la atención nuestra obviamente <ríe> la primera que vemos ok ya va a estar ok <ríe> hagamos unas imágenes que por lo menos son parecidas a una boceta o tanta de referenciar mejor dicho Mm, rico okay, este me gustó uh, este también una buena trama de urna ok esto hasta no hay más otro personaje no que va a salir sí, ya vimos ya sí, creo que hasta acá acá ah, no se sé, <risa> okay. no creo que ya creo que me pasé no creo que ya no hay más sí sí, ¿sí que seguimos mencionando más cosas bueno me digas en los comentarios sí, sí viene el nuevo capítulo de esta serie está bastante bueno eh... Ok gente ¿dónde lo vamos a dejar yo creo que hasta acá ya está suficiente si te gustó el video dale una me gusta puedes compartir el video o suscribirte al canal para más video -reacciones. no como este capaz me ya dejó de variar un poco ok si te gustó no me gusta puedes compartir el video por suscribirte al canal para más video como este y bueno sin nada más que decir regal soy yo ultimate nos vemos en la próxima video -reaccion. Nos vemos, bye chao, adiós, bye bye bye, bye, bye, bye, no sepa que en general, bye. No sé para qué te va Sabrosa.